Muy bien, Entonces, hasta el momento hemos estado hablando sobre qué es la genética y cómo funciona la genética, ¿sí? Ahora hablemos un poquito eh, sobre el genoma humano eh, y su importancia, por ejemplo, para las neurociencias, ¿no? Eh, ya Ahora ya que saben un poquito de genética y de transcripción, por ejemplo, pues ya es más fácil entender el chiste de Bob Esponja, ¿no? ¿Cuántos eh, genes tienen los seres humanos? Pues eso, pues no, no, eh, ma, alrededor de eh, 25 mil genes, más o menos, se han catalogado, alrededor de, de 25 mil, 30 mil genes se han catalogado en el ser humano. Este es el producto de ese proyecto que se conoció en algún tiempo como Proyecto Genoma Humano. ¿sí? Esto fue muy importante en la década de los 90 porque eh, de acuerdo a la, a la genética clásica, o sea, la genética del siglo pasado, si nosotros podíamos conocer con, con precisión cómo funcionan los genes, entonces nosotros íbamos a poder también saber con precisión cómo funciona el cuerpo humano, íbamos a poder controlar con precisión el funcionamiento de las enfermedades y todo, no íbamos incluso a poder producir humanos. Y era toda la promesa del siglo XX acerca de la genética, ¿no? Y era, mire, conozca con precisión todos los componentes genéticos de una especie y, y podrán manipular... Eh, todos los órganos y todos los componentes de esa especie, incluyendo su comportamiento. Si el cerebro es el que produce nuestra conducta y los, y, y los genes son los que controlan el funcionamiento del cerebro, pues controlando los genes podríamos controlar el funcionamiento del cerebro. Y por lo tanto, digo, de la conducta, ¿sí? Por, por ley conmutativa, ¿sí? Pero eso no es así de simple. Ni parece que la promesa de la, de la genética clásica, de la genética del siglo XX, fracasó. Y resulta que conocer con precisión los genes de una especie, más una especie tan compleja como el ser humano, no te permite controlar ningún con precisión ningún órgano, porque no todos son genes. ¿Sí? Es mucho más que genes. ¿Sí? Entonces el genoma no es sino una pequeña parte de la historia. El ambiente influye muchísimo y la interacción entre los genes influye también demasiado. Entonces, eh, aquí la ecuación cada vez se nos volvió mucho más compleja. Muchas veces dicen, y yo creo que ustedes han escuchado, eh, bueno, pues este era el meme, yo me acuerdo cuando yo comencé a dictar estas clases, casi comenzando el siglo pasado, eh, no mentiras, cuando eh, comienzos de ese siglo, y era esto, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se pensaba que habíamos descubierto el código genético humano para saberlo todo, no? Entonces pero la, la, la, la, la promesa no fue eh, satisfecha no No pudimos curar enfermedades no pudimos explicar el comportamiento no pudimos explicar el comportamiento no pudimos hacer mejores seres humanos no pudimos hacer peores huma seres humanos y se nos fracasaron las fábricas de seres humanos eh, entonces todo esto quedó en películas de ciencia ficción bueno eh, es importante, muchachos, saber que, entonces, una metáfora para interpretar cómo funciona nuestro sistema, eh, nuestro, eh, las, el genoma dentro de una célula, por ejemplo, o los genes dentro de una célula, tienen que ver, eh, bueno, entonces el genoma son todos los, los genes que tiene una especie, ¿no? En últimas, ustedes pueden considerar que, sus, que, que este genoma es, es una gran filarmónica, ¿no? Entonces tenemos nuestra filarmónica tocando. ¿sí? Cada instrumento sería un gen. ¿Sí? Para que haya música todos los instrumentos tienen que estar activos al mismo tiempo. No. No, cierto. Sea, tienen que haber unos silenciados, tienen que haber otros en diferentes ritmos, ¿sí? Entonces cada célula para que se para para que tenga una identidad Debe, tener, debe estar tocando una melodía. En este momento, en cada una de las células de su cuerpo se está tocando una melodía particular. ¿Sí? En donde hay unos genes activos, otros genes inactivos, otros muy activos, otros no tanto, ¿no? Entonces, cada uno va a diferente ritmo y esto es lo que le da la identidad a su, a cada una de las células de su, de su cuerpo, a cada tejido, ¿sí? Si cada, cada instrumento es un gen. ¿Quién es el director de la orquesta? ¿Quién le dice a los genes cómo deben tocar y cuándo se deben silenciar? ¿Y cuándo deben activarse más o desactivarse? ¿Hormonas? Más o menos, sí, pueden ser las hormonas. ¿Y quién controla el funcionamiento de las hormonas? ¿El cerebro? Sí, puede, el cerebro puede participar, pero más general. ¿El hipotálamo? No, oh, general, no específico. El. Órganos. Ambiente. El cerebro. El ambiente. El desarrollo en el, desarrollo, el tiempo. Yo quito. El ambiente, el ambiente. <risa> <risa> ya, vale. Entonces. La neuroempanada. La neuroempanada. <risa> no, el ambiente. El contexto, el lugar donde eh, habita, claro, tiene que ver con el órgano, con el, el cuerpo, sí, pero también tiene que ver con lo que nos rodea. Entonces, lo que nos rodea a través de las hormonas, a través del cerebro, a través del hipotálamo, a través de diferentes señales, está controlando lo que hacen los genes. ¿sí? ¿Listo? E incluso, pues, el, el efecto que tiene la neuroempanada en cada órgano, ¿sí? la empanada es en el ambiente, que genera cambios de lípidos, o de hormonas en su cuerpo, que activa y desactiva algunos genes, para que comiences a acumular llanticas ahí en, el, eh, en la barguita. ¿listo? Entonces, algunos tienen unas células medio locas, ¿no? Entonces, mire, en algunos sus células cerebrales hipotalámicas pueden estar tocando mel melodías bastante extremas. Sí, no, no estoy hablando de ti, Sofía, no, no. <ríe> en algunos debe estar todavía... Mucho más extremo, ¿no? Entonces, esta es la identidad de cada una de nuestras células. Cómo se va regulando ese, esa sinfonía. Y en otros, todavía más diferente. ¡Bum! Muy ¿Sí? bien.